los cimientos cuando no hacer nada y ir pidiendo se convierte en un lamento gritas y escuchas solo el eco de un silencio eterno de una sociedad que olvidó a la otra mitad No encajan y las paredes ya no son nidos ni casa cuando llueven amenazas entre comer. entre el que apunta y el que señalado cuando quedarse solo no es una opción para plantar cara Reconocernos aliados y reconocernos. Vuelven las familias dando un paso al frente recogiendo las riendas del propio sustento. Vuelven las mujeres defendiendo la comunidad, el brazo que nos protege de la bestia. De coincidimos, huerta, vivienda y abrigo, huerta, vivienda y abrigo. Uh, vuelve. las niñas y los niños dando consentido sentido al cambio que persistimos. La esperanza, como vuelta, pero que nunca se ha ido, lo último es que se pierde la esperanza.